Año tras año Molina de Aragón se convierte en el referente de las Navidades... ...en la provincia de Guadalajara, gracias a León X. Molina de Aragón celebra este fin de semana su peculiar Navidad... ...gracias a la bula papal concedida por León X. Las actividades durante la Navidad Molinesa dan inicio esta misma tarde... ...con la inauguración del Belén Monumental y el encendido oficial de las luces. El viernes, la séptima Feria del Regalo dará inicio a las 12 de la mañana y a las 7 de la tarde la catorceava muestra de cortos Ciudad de Molina el sábado día 7 a las 12 del mediodía se grabará para Televisión Guadalajara Media un vídeo musical sobre un villancico de Navidad compuesto por el grupo Cacho Pasa pasacalles, conciertos en Santa María del Conde Víspera novena, la tradicional hoguera y la Misa del Gallo cerrará ...las actividades...